Capítulo 7 Trabajando con los demás La experiencia práctica demuestra que no hay nada que asegure tanto la inmunidad a la bebida como el trabajo intensivo con otros alcohólicos Funciona cuando fallan otras actividades Esta es nuestra duodécima sugerencia Llevar este mensaje a los alcohólicos Tú puedes ayudar cuando nadie más puede Tú puedes ganarte la confianza de ellos cuando otros fracasan Recuerda que están muy enfermos. La vida tendrá un nuevo significado. Ver a las personas recuperarse, verlas ayudar a otras, ver cómo desaparece la soledad, ver una agrupación desarrollarse a tu alrededor, tener una multitud de amigos. Esta es una experiencia que no debe perderse. Sabemos que no querrás perdértela. El contacto frecuente con recién llegados y entre unos y otros es el punto luminoso de nuestras vidas tal vez no conozcas a bebedores que quieran recuperarse puedes encontrar fácilmente a alguno de ellos preguntando a unos cuantos doctores sacerdotes y ministros o en los hospitales te ayudarán con mucho gusto no tomes actitudes de evangelista o de reformador moralista desafortunadamente hay muchos prejuicios estarás en desventaja si los despiertas con esas actitudes los clérigos y los médicos son personas competentes y si tú quieres, puedes aprender mucho de ellos. Pero ocurre que por tu propia experiencia con la bebida, puede ser singularmente útil a otros alcohólicos. Así es que, coopera. No critiques nunca. Ser servicial es nuestro único propósito. Cuando descubras a un candidato para alcohólicos anónimos, averigua todo lo que puedes sobre él. Si no quiere dejar de beber, no pierdas el tiempo tratando de persuadirlo. Puedes echar a perder una oportunidad posterior. Este consejo es también para la familia. Deben tener paciencia, dándose cuenta de que están tratando con una persona enferma. Si hay alguna indicación de que quiere dejar de beber, ten una conversación amplia con quien esté más interesado en él, generalmente su esposa. Fórmate una idea de su comportamiento, sus problemas, su medio ambiente, la gravedad de su estado y sus inclinaciones religiosas. Necesitas esta información para ponerte en su lugar, para darte cuenta de que querrías que él te abordara si los papeles estuvieran invertidos A veces es prudente esperar a que agarre una borrachera La familia puede objetar a esto, pero a menos de que esté en una condición física peligrosa, es mejor arriesgarse No trates con él cuando esté muy borracho, a menos de que se ponga de tal forma que la familia necesite tu ayuda Espera a que la borrachera llegue a su fin o cuando menos que tenga un intervalo de lucidez. Entonces deja que su familia o un amigo le pregunte si quiere dejar de beber de una vez por todas y si estaría dispuesto a tomar medidas extremas para realizarlo. Si dice que sí, entonces debe preocuparse de que se fije en ti como persona recuperada. Debes hablar de tu persona como de alguien que pertenece a una agrupación, cuyos miembros tratan de ayudar a otros como parte de su propia recuperación. ...y decirle que tendrías mucho gusto en hablar con él en caso de que le interese verte. Si no quiere verte, no trates nunca de forzar la situación. Tampoco debe la familia suplicarle histéricamente que haga nada ni hablarle mucho de ti. Deben esperar a que termine su próxima borrachera. Mientras tanto, podría dejarse este libro donde él pueda verlo. Aquí no se puede dar ninguna regla específica. La familia es la que tiene que decidir estas cosas. Pero recomiéndales que no se inquieten demasiado, porque esto podría echar a perder las cosas. Usualmente la familia no debe tratar de contar tu historia. Siempre que sea posible, evita conocer a tu individuo alcohólico a través de su familia. Es mejor el acercamiento a través de un médico o de una institución. Si el individuo alcohólico necesita hospitalización, debe ser internado, pero sin forzarlo a menos de que esté violento. Deja que sea el médico. Si a él le parece, quien le diga que tiene algo para él que es una solución para su problema. Cuando el enfermo se sienta mejor, el doctor puede sugerir que uno lo visite. A pesar de que hayamos hablado con la familia, no la menciones en la primera entrevista. En esas condiciones, el entrevistado verá que no está bajo presión. Sentirá que puede tratar contigo sin verse acosado por la familia. Visítalo cuando esté más nervioso. Puede que sea más receptivo estando reprimido. De ser posible, Aborda a tu candidato cuando éste esté solo. Al principio, conversa con él en forma general. Después de un rato, lleva la conversación a alguna fase de la bebida. Háblale lo suficiente sobre tus costumbres de bebedor, síntomas y experiencias para animarlo a que hable de él mismo. Si quiere hablar, deja que lo haga. Así te formarás una idea mejor de cómo debes proceder. Si no es comunicativo, hazle un resumen de tu carrera de bebedor hasta que dejaste de beber pero por el momento no le digas nada acerca de cómo lo conseguiste. Si él se demuestra serio e interesado, háblale de las dificultades que te causó el alcohol, teniendo cuidado de no moralizar o sermonear. Si está alegre, cuéntale algún episodio jocoso de tu carrera de bebedor, haz que él te cuente uno de los suyos. Cuando él se dé cuenta de que tú lo sabes todo en el terreno de la bebida, empieza a describirte a ti mismo como un alcohólico. Háblale de lo desconcertado que estuviste, ¿Cómo supiste finalmente que estabas enfermo? Cuéntale de las luchas que tuviste para dejar de beber. Hazle ver la peculiaridad mental que conduce a la primera copa de una borrachera. Te sugerimos que hagas esto tal como nosotros lo hemos hecho en el capítulo sobre alcoholismo. Si él es un alcohólico, te entenderá enseguida. Comparará tus inconsistencias mentales con algunas de las suyas propias. Si estás convencido de que él es un alcohólico, empieza a recalcar la característica incurable del mal. Demuéstrale de acuerdo con tu propia experiencia cómo la extraña condición mental que impulsa esa primera copa impide el funcionamiento formal de la fuerza de voluntad. En esta primera etapa no te refieras a este libro, a menos que él ya lo haya visto y quiera discutirlo. Y ten cuidado de no tildarlo de alcohólico. Deja que él saque sus propias conclusiones. Si se obstina en la idea de que todavía puede controlar su manera de beber, dile que es posible si su alcoholismo no está muy avanzado. Pero insiste en que si está gravemente afectado, puede haber muy pocas probabilidades de que se recupere por sí solo. Sigue hablando del alcoholismo como una enfermedad, como un mal fatal. Háblale de las condiciones físicas y mentales que la acompañan. Mantén tu atención centrada principalmente en tu propia experiencia personal. Explícale que hay muchos que están sentenciados a muerte y que nunca se dan cuenta de su situación. Los médicos tienen razón de estar poco dispuestos a decírselo todo a sus pacientes alcohólicos a menos que sirva para un buen fin. Pero tú puedes hablarle a él de lo incurable del alcoholismo porque le ofreces una solución. Pronto tendrás a tu amigo admitiendo que tiene muchos, si no todos, los rasgos de los del alcohólico. Si su propio médico está dispuesto a decirle que es un alcohólico, mucho mejor. A pesar de que tu protegido puede no haber admitido plenamente su condición, ya siente mucha más curiosidad por saber cómo te pusiste bien. Déjale que te lo pregunte. Dile exactamente qué fue lo que te sucedió. Haz hincapié sin reservas en el aspecto espiritual. Si el hombre fuese un agnóstico o ateo, Dile enfáticamente que no tiene que estar de acuerdo con el concepto que tú tienes de Dios. Puede escoger el concepto que le parezca, siempre que tenga sentido para él. Lo principal es que esté dispuesto a tener fe en un poder superior a él mismo y que viva de acuerdo a principios espirituales. Cuando trates con este tipo de individuo, es mejor que uses un lenguaje corriente para describir principios espirituales. No hay necesidad de suscitar ningún prejuicio que pueda tener él contra ciertos términos teológicos y conceptos acerca de los cuales puede estar confundido. No provoques discusiones de esta índole, cualesquiera que sean tus convicciones. Puede ser que tu candidato pertenezca a alguna denominación religiosa. Puede ser que su educación y disciplina religiosa sean muy superiores a las tuyas. En este caso... Él se preguntará, ¿cómo podrás agregar algo a lo que él ya sabe? Pero sentirá curiosidad por saber que sus propias convicciones no le han dado resultado y que por las tuyas parecen darlo. Él puede ser un ejemplo de lo cierto que es que la fe por sí sola es insuficiente. Para ser vital, la fe tiene que estar acompañada por la abnegación, por la acción generosa y constructiva, Deja que se dé cuenta de que tú no tienes la intención de instruirlo en religión. Admite que probablemente él sepa más de religión de lo que tú sabes, pero señalale el hecho de que por profundos que sean su fe y sus conocimientos, él no pudo aplicarlos, pues de haberlo hecho, él no debería. Tal vez tu historia le ayude a ver en dónde ha fallado en aplicar y practicar los mismos preceptos que conoce también. Nosotros... No representamos ningún credo o denominación religiosa determinada. Estamos tratando solamente de principios generales, comunes a la mayoría de las denominaciones religiosas. Delíneale el programa de acción. Explícale cómo hiciste tu propio inventario personal, cómo desenredaste tu pasado y por qué estás ahora tratando de ayudarlo. Es importante para él que se dé cuenta de que tu tentativa de pasarle esto a él desempeña un papel vital en tu propia recuperación en realidad él puede estar ayudándote más de lo que tú le estés ayudando Pon de manifiesto que él no tiene ninguna obligación contigo pero solamente esperas que él trate de ayudar a otros alcohólicos cuando salga de sus propias dificultades indícale lo importante que es anteponer el bienestar de otros al suyo propio no debes ofenderte si él quiere suspender la entrevista porque él te ha ayudado más a ti que tú a él. Si tu conversación ha sido razonable, serena y llena de comprensión humana, tal vez hayas hecho un amigo, tal vez lo hayas inquietado en lo de la cuestión del alcoholismo. Todo esto es para bien, mientras más desesperado se sienta, mejor. Habrá más probabilidades de que acepte tus sugerencias. Tu candidato puede dar razones de que por él no necesita seguir todo el programa. Puede que se revele al pensar en un arreglo drástico de su propia vida, que le requiere cambiar impresiones con otra gente. No contradiga sus puntos de vista sobre el particular. Explica que tú también tuviste el mismo modo de pensar y sentir, pero que dudas de que hubieras progresado mucho de no haber puesto manos a la obra. En tu primera visita, háblale de la agrupación de Alcohólicos Anónimos. Si muestra interés, préstale tu ejemplar de este libro. A menos que tu amigo quiera seguir hablando de él mismo, no lo canses con tu visita. Dale la oportunidad para volver a pensarlo. Si te quedas, déjalo que lleve la conversación en el sentido que desee. A veces el candidato está ansioso de proceder con rapidez y tú puedes sentir la tentación de permitírselo. Esto es, a veces, un error. Si tiene dificultades más adelante, es probable que diga que tú lo precipitaste tendrás más éxitos con los alcohólicos si no exhibes ninguna pasión por las cruzadas o reformas nunca le hables a un alcohólico desde una cumbre moral o espiritual sencillamente muéstrale el equipo de instrumentos espirituales para que él los inspeccione demuéstrale cómo funcionaron para ti ofrécele tu amistad y compañerismo diles que si quiere ponerse bien tú harás cualquier cosa para ayudarlo si no está interesado en tu solución si espera que actúes como banquero para sus dificultades económicas o como enfermero en sus borracheras, puede que tengas que dejarlo hasta que cambie de modo de pensar. Puede que lo hagas después de haberse lastimado algo más. Si él está sinceramente interesado y quiere verte otra vez, pídele que lea este libro antes. Después de que lo haga, deberá decidir por él mismo si quiere proseguir. No debe ser empujado ni incitado a hacerlo por ti, su esposa, o sus amigos, si él va a encontrar a Dios, el deseo debe venir de adentro, si él quiere, puede hacerlo de alguna otra forma, o prefiere otro enfoque espiritual, Aliéntalo a seguir el dictado de su propia conciencia, no tenemos ningún monopolio de Dios, únicamente tenemos un enfoque que nos ha dado buen resultado, pero indícale que nosotros los alcohólicos tenemos mucho en común, y que tú quisieras, en cualquier caso, ser su amigo. Deja la cosa así. No te desanimes si tu candidato no responde enseguida. Busca a otro alcohólico y trata otra vez. Seguro que encontrarás alguno que esté tan desesperado que acepte ansioso tu oferta. Creemos que es una pérdida de tiempo andar tras un individuo que no puede o que no tiene voluntad para cooperar contigo. Si dejas solo a un individuo como este. Puede suceder que pronto se convenza de que no puede recuperarse por sí mismo. Gastar demasiado tiempo en una determinada situación es negarle a otro alcohólico la oportunidad de vivir y ser feliz. Uno de los de nuestra agrupación fracasó con sus propios seis candidatos. Frecuentemente dice que si hubiera seguido trabajando con ellos, podría haber privado de la oportunidad a muchos otros que desde entonces se han recuperado. Supongamos ahora que tú estás haciendo una segunda visita a un individuo. Él ha leído este volumen y dice que está preparado para llevar a la práctica los 12 pasos del programa de recuperación. Habiendo tenido ya tú mismo esa experiencia, puedes hacerle indicaciones prácticas. Hazle saber que estás disponible si quiere tomar una decisión y contar su historia, pero no insistas en esto si él prefiere consultarle a otro. Tal vez esté sin dinero y no tenga hogar. Si es así, puedes ayudarla a conseguir trabajo o darle alguna pequeña ayuda económica. Pero para hacerlo, no debes privar del dinero que les corresponde a tus familiares y acreedores. Tal vez desees tenerlo en tu casa por unos días, pero sé discreto. Asegúrate de que tu familia lo recibirá bien y de que él no está tratando de embaucarte para obtener dinero, relaciones y alojamiento. Permíteselo y solamente lo estarás perjudicando a él mismo. Estarías haciéndole posible el no ser sincero. Eso sería contribuir a una destrucción más que a su recuperación. Nunca eludas estas responsabilidades, pero si las asumes, asegúrate de que estás haciendo lo correcto. Ayudar a otros es la piedra fundamental de tu propia recuperación. Un acto bondadoso de vez en cuando no es suficiente. Tienes que hacer de buen samaritano todos los días si fuese necesario. Esto puede significar la pérdida de muchas noches de sueño y frecuentes interrupciones en tus distracciones y negocios. Puede significar compartir tu dinero y tu hogar, aconsejar a esposas y a otros familiares desesperados, visitar comisarías, sanatorios, hospitales, cárceles y asidos. Tu teléfono puede sonar a cualquier hora del día o de la noche. Tu esposa puede decir a veces que te olvidas de ella. Algún borracho puede romperte los muebles de tu casa o quemar tu colchón. Quizá tengas que pelear con él si se pone violento. Algunas veces tendrás que llamar al médico y dar a tu candidato sedativos bajo su dirección. Otras veces puede ser que tengas que llamar a la policía o a una ambulancia. Ocasionalmente tendrás que enfrentarte a esas situaciones. Nosotros rara vez le permitimos a un alcohólico vivir en nuestra casa por mucho tiempo. No es bueno para él y algunas veces crea serias complicaciones para la familia. A pesar de que un alcohólico no responda, no hay razón para que olvides a su familia. Debes seguir siendo amigable y ofrecerle a esa familia tu propio modo de vida. Si aceptan y practican principios espirituales, las probabilidades de que el jefe de la misma se recupere serán mayores. Y aunque este continúe bebiendo, la familia tendrá una vida más llevadera. Tratándose del tipo de alcohólico capaz y deseoso de mejorarse, es muy poca la caridad que, en el sentido ordinario de la palabra, se necesita o se requiere. Los individuos que lloran por dinero o alojamiento antes de haberse sobrepuesto al alcohol, van por el camino. Sin embargo, cuando tales acciones son justificadas, nosotros nos esforzamos grandemente por darnos esas mismas cosas los unos a los otros. Esto puede parecer contradictorio, pero nosotros creemos que no lo es. No se trata de una cuestión de dar, sino de cuánto y cómo hacerlo. En esto está frecuentemente la diferencia entre el éxito y el fracaso. En el momento en que le damos a nuestro trabajo carácter de servicio, el alcohólico comienza a atenerse a nuestra ayuda en vez de... ...a la de Dios... ...clama por esto a aquellos sosteniendo que no puede dominar el alcohol... ...mientras no sean atendidas sus necesidades materiales... ...tonterías... ...algunos de nosotros hemos recibido golpes muy fuertes... ...para aprender esa verdad... ...con empleo o sin empleo... ...con esposa o sin esposa... ...sencillamente no dejamos de beber... ...mientras pongamos la dependencia de otras personas... ...a la dependencia de Dios... Graba en la conciencia de cada individuo el hecho de que se puede poner bueno a pesar de cualquier otra persona la única condición es que confíe en dios y haga una limpieza de su interior Ahora, el problema doméstico puede haber divorcio separación o relaciones tirantes cuando tu candidato haya hecho a sus familiares las reparaciones que haya podido y les haya explicado detenidamente los nuevos principios de acuerdo con los cuales está viviendo debe proceder a llevar a la práctica esos principios en su casa. Eso sí, si es afortunado en tener un hogar. Aunque su familia esté equivocada en muchos aspectos, esto no debe importarle. Debe concentrarse en su propia demostración espiritual. Las discusiones y el encontrar defectos deben evitarse como si fuesen la peste. Esto es algo muy difícil de lograr en muchos hogares, pero hay que hacerlo si se espera algún resultado. Si se persevera en ello, durante unos cuantos meses, es seguro que el efecto que causará en la familia del individuo será grande. Las personas más incompatibles descubren que tienen una base sobre la cual pueden estar de acuerdo. Poco a poco, la familia puede ver sus propios defectos y admitirlos. Estos pueden discutirse entonces en un ambiente de ayuda y amistad. Después de que hayan visto resultados palpables, los familiares tal vez quisieran proseguir. Estas cosas sucederán naturalmente y a su debido tiempo, siempre que el alcohólico continúe demostrando que puede estar sobrio y ser considerado y servicial a pesar de lo que cualquiera diga o haga. Por supuesto, no llegamos a este nivel frecuentemente, pero debemos tratar de reparar la avería inmediatamente, de lo contrario, pagamos la pena con una borrachera. Si hubiese divorcio y separación, la pareja no debe darse demasiada prisa para volver a unirse. El individuo debe estar seguro de su recuperación. La esposa debe comprender plenamente el nuevo modo de vivir de él. Si su relación anterior ha de reanudarse, tiene que ser sobre una base mejor, ya que la anterior no resultó satisfactoria. Esto significa una actitud y un ánimo nuevo en todo sentido. A veces resulta muy positivo que una pareja permanezca separada. Es obvio que no puede darse una regla fija hay que dejar que el alcohólico continúe día a día con su programa cuando llegue el momento oportuno de que vuelvan a vivir juntos este será evidentemente para ambos no dejes que ningún alcohólico te diga que no puede recuperarse a menos de que recupere a su familia esto simplemente no es así en algunos casos por una u otra razón la esposa no regresará nunca Recuérdale al candidato que su recuperación no depende de la gente sino de su relación con dios Hemos visto ponerse bien a individuos que nunca recobraron su familia. Hemos visto recaer a otros cuya familia regresó demasiado pronto. Tanto tú como el principiante tienen que ir día a día por el camino del progreso espiritual. Si perseveras, sucederán cosas admirables. Cuando miramos hacia atrás, nos damos cuenta de que las cosas que recibimos cuando los pusimos en manos de Dios, eran mejores de lo que hubiésemos imaginado. Sigue los mandatos de un poder superior y pronto vivirás en un mundo maravilloso. No importa cuál sea tu situación actual. Cuando estés tratando de ayudar a un alcohólico y a su familia, debes cuidarte de no participar en sus disputas. Si lo haces, puedes perder la oportunidad de ayudar. Pero recomienda mucho a los familiares del alcohólico que no olviden que éste ha estado muy enfermo y que es necesario tratarlo como corresponde. Debes prevenirlos para que no susciten el resentimiento a los celos Debes señalar que sus defectos de carácter no van a desaparecer de la noche a la mañana Demuéstrales que han entrado en un periodo de desarrollo Cuando se impacienten, diles que recuerden el hecho bendito de su sobriedad Si han tenido éxito al resolver tus propios problemas domésticos Cuéntales a los familiares del principiante cómo lo lograste en esta forma puedes orientarlos debidamente sin criticarlos. La historia de cómo tú y tu esposa arreglaron sus dificultades vale por toda la crítica. Dado que estamos preparados espiritualmente, podemos hacer toda clase de cosas que se supone no deben hacer los alcohólicos. La gente ha dicho que no debemos ir a lugares donde se sirve el licor, que no debemos tenerlo en nuestra casa, que debemos huir de los amigos que beben que debemos evitar las películas en las que hay escenas donde se bebe, que no debemos ir a las cantinas, que nuestros amigos deben esconder las botellas cuando vamos a su casa, que no se nos debe recordar para nada el alcohol. Nuestra experiencia demuestra que esto es necesariamente así. Tropezamos con estas situaciones todos los días. Un alcohólico que no puede encararlas todavía tiene una mentalidad alcohólica. Algo le pasa a su estado espiritual. La única probabilidad de sobriedad para él sería que estuviera en el casquete glaciar de Groenlandia o aún allí podría aparecer un esquimal con una botella de licor, lo que echaría a perder todo. Pregúntale a alguna mujer que haya enviado a su marido a algún lugar lejano basándose en la teoría de que así escaparía del problema de la bebida. En nuestra opinión, cualquier plan para combatir el alcoholismo que está basado en escudar el enfermo contra la tentación, está condenado al fracaso. Si un alcohólico trata de escudarse, puede tener éxito por algún tiempo, pero generalmente acaba explotando más que nunca. Hemos probado esos métodos. Los intentos de hacer lo imposible siempre nos han fallado. Por lo tanto, nuestra norma no es evitar los lugares donde se bebe. Si tenemos una buena razón legítima para estar allí, estos incluyen cantinas, centros nocturnos, bailes, recepciones, bodas e incluso fiestecitas informales. A una persona que haya tenido experiencia con un alcohólico, puede que esto le parezca tentar a la providencia, pero no es así. Notarás que hemos hecho un requerimiento importante. Por consiguiente, en cada ocasión, pregúntate a ti mismo. ¿Tengo alguna buena razón personal de negocios o social para ir a ese lugar? O estoy esperando robar un poco de placer indirecto del ambiente de esos sitios si se contesta satisfactoriamente estas preguntas no hay por qué sentir aprensión. entra o aléjate de ellos según te parezca apropiado pero asegúrate de que pisas un terreno espiritual firme antes de ir allí y de que tu motivo para ir sea enteramente bueno no pienses en lo que vayas a sacar de la situación Piensa en lo que puedes aportar a ella, pero si vacilas, es mejor que busques a otro alcohólico. Para ir a sentarse con cara de mártir en lugares donde se bebe, suspirando por aquellos buenos tiempos, si es una ocasión feliz, trata de ser más placentero para los que están presentes. Si es una reunión de negocios, ve y trata el tuyo con entusiasmo. Si estás con una persona que quiere ir a comer a una cantina, acompáñala. Hazle saber a tus amigos que no han de cambiar sus costumbres por ti. En el lugar y el momento oportunos, explícales a tus amigos por qué no te sienta bien el alcohol. Si haces esto concienzudamente, serán pocos los que te inviten a beber. Mientras estuviste bebiendo, ibas retirándote de la vida poco a poco. Ahora estás regresando a la vida social de este mundo. No empieces a retirarte otra vez solo porque tus amigos beben licor. Tu tarea ahora consiste en estar donde puedas dar ayuda a otros, así es que no vaciles en ir a donde sea, si allí puedes ayudar. No debes titubear en ir a un lugar más sórdido, si es con ese fin. Mantente en la línea de fuego de la vida, por eso esos motivos, y Dios te conservará sano y salvo. Muchos de nosotros acostumbramos a tener licor en nuestras casas, a veces lo necesitamos para aplacar los severos temblores de algún nuevo candidato, después de una gran borrachera. Algunos de nosotros lo servimos a nuestros amigos, siempre que no sean alcohólicos, pero otros de los nuestros creen que no debemos servirlo a nadie. Nunca disputamos este punto. Creemos que cada familia debe decidirlo a la luz de sus propias circunstancias. Tenemos mucho cuidado de no demostrar nunca intolerancia u odio por la bebida como parte de la sociedad. La experiencia demuestra que esa actitud no ayuda a nadie. Cada uno de los alcohólicos recién llegados busca esa actitud entre nosotros y siente un alivio enorme cuando se da cuenta de que no somos tan puritanos. Un espíritu de intolerancia repelearía a alcohólicos, a quienes podrían haberse salvado la vida de no haber sido por semejante estupidez. Ni siquiera le haríamos ningún bien a la causa de la bebida en moderación Porque no hay un alcohólico entre mil Al que le guste que le diga algo del alcohol a alguien que lo odia Esperamos que algún día Alcohólicos Anónimos Ayude al público a darse cuenta de la gravedad del problema alcohólico Pero serviremos de poco Si nuestra actitud es una de amargura y hostilidad Los bebedores nunca la tolerarán Después de todo, nosotros creamos nuestros problemas. Las botellas fueron solamente un símbolo. Además, hemos dejado de pelear contra todos y contra todo. Tenemos que hacerlo.